Otro consejo es usar la lavadora cuando la carga está completa Esto ahorra tanto agua como energía eléctrica Cambiar los bombillos a bombillos LED Estos tienen un ahorro de 90% con respecto a los amarillos tradicionales Y entre 50 y 70% con respecto a los cerradores que muestro aquí en la imagen Otro consejo es aprovechar la luz natural para no encender bombillos durante el día y bueno tapar las ollas cuando se cocina dado que esto ayuda a que el agua hierva más rápido y ahorrar gas